Yeah, ¿Qué pasa? Pasa troncos y trocas. Mira, os vamos a enseñar un juego muy guapo y chulo que hemos hecho que se llama Batalla de Cardos. Os preguntaréis, ¿por qué Batalla de Cardos? Pues porque vamos a hacer Batalla de Cartas y Dados. ¿Ok? Entonces, es Batalla de Cardos. ¿Cómo se juega Batalla de Cardos? Bueno, pues nosotros vamos a utilizar. Estos dados, que a mí me parecen mágicos y son muy chulos. Entonces, si no los tenéis, os recomiendo que os hagáis con dados de este calibre tan espectacular. ¿Cómo se juega Batalla de Cardos? Se pone un dado de 12 caras en el medio. ¿sí? Se reparte un dado de 20 caras a cada persona que vaya a jugar. ¿Sí? En este caso somos dos se reparten dos dados de 20 y se da un marcador de 10 ¿sí? un dado de 10 a cada persona el marcador comienza en 0 ¿cuál es el objetivo del juego? que el marcador llegue a 10 el que llegue a 10 puntos gana ¿sí? entonces podríamos tener en vez del dado de 10 un bolígrafo y un papel ¿sí? pero pues es mucho más chévere que el dado de 10 marque los puntos, pues porque los dados volan mucho. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo comienza batalla de cardos? Pues se reparten 5 cartas a cada persona que vaya a jugar. 5, 3, 5, sí. Se deja el mazo de robo a la derecha, ¿sí? y cada persona tiene 5 cartas que son ocultas, pero las vamos a mostrar... Para que las veáis, ¿sí? Pero en teoría son ocultas para el resto de personajes. Batalla de cardos tiene dos fases. Batalla de cartas, ¿sí? Que es la fase 1. Fase 1 se lanza el dado de 12. Y el número que sale, sale un 10. Pues, si se tiene esa carta, se baja. ¿Tienes esa carta? No. ¿No tienes esa carta? Yo ganaría esta fase, ¿sí? Me anotaría un punto. En la fase de cartas, ¿okay? descarto esta carta y robo otra. Siempre tenemos que tener las mismas cartas que todo el resto de jugadores. ¿sí? Yo he gastado una carta, robo otra carta. Un punto. Fase de batalla de dados. Se coge el dado de 20 y se lanza. El que tenga una mayor puntuación gana la fase de dados y se anota un punto. 1, 2, 3. 19 a 13, gané esta fase, me pongo otro punto, tendría dos puntos, sí. Fin de el turno, comienza una nueva fase. Tiramos el dado de fase de cartas, salió un 7, y ponemos la carta. No tengo 7, la señora Huachuplichurichus tiene un 7, se anota un punto. Se anota un punto. Muy bien. Descarta esta carta y roba otra carta. En caso de que los dos hubiéramos tenido un 7, ¿sí? Vamos a hacerlo, ¿sí? Ya tiene un 7 y yo voy a tener otro 7. ¿Sí? Imaginaos que yo tenía esta carta. Voy a descartar esta, ¿sí? Imaginaos que yo tenía esta carta en mi mano. ¿Qué pasa? Los dos tenemos un 7. Como los dos tenemos un 7 hay que desempatar esta fase de batalla de cartas. ¿Cómo se desempata? Se tira el dado de 20 y el que llegue o el que esté más cerca del número que hay en la mesa gana la fase. ¿Sí? Tiramos, desempatamos fase de cartas. 1 2 3 19 a 20, ¿sí? Ella sacó 20, yo saqué 19, como yo estoy más cerca del 7, me llevo un punto. ¿Sí? dos puntos pues no me voy a poner porque ya se la ha puesto ella que ganó la fase sí Creo. entonces pues yo me ganaría el punto porque estoy más cerca de la carta que hay en medio en el desempate sí una vez se anota el punto sí pues pongo que sea entre verdad, bueno, ya. me pongo el punto se descartan las cartas y se reparte una carta a cada uno porque debemos tener el mismo número de cartas cuántas cartas tienes uno dos tres cuatro seis 1, dos, tres, cuatro, cinco. Tengo cinco cartas por algo, pues robo una carta, ¿sí? Tenemos que estar siempre con el mismo número de cartas. Fase de batalla de dados. Batalla de dados, se tira, el que saque más alto gana. En este caso saqué un 9 y ella un 4. Me apunto otro punto, iríamos 4 a un punto, ¿sí? Esto es una... no estamos jugando nada, ni los Kellogg del desayuno, ni nada. Entonces... Eh, aunque la puntuación esté variando No importa No importa. Siguiente fase Siguiente fase, no Ya terminó la batalla de dados Comienza otra vez el turno Batalla de cartas ¿Qué se hace en la batalla de cartas? Se tira el dado del medio Salió un 10 Si tienes un 10, lo bajas ¿Tienes 10? No. Como no tienes 10, ¿sí? si no tenemos la carta Se reparte una carta a cada persona en caso de que nadie tenga la carta de centro. Y nadie se lleva un punto. ¿okay? Batalla de dados. Una, y tres. Tres a uno. Sí, saqué un 3. sacó un uno. Me llevo otro punto. Cinco puntos. Así seguiremos hasta tener 10 puntos. ¿sí? El que llega a diez puntos primero, gana. Vamos a hacer una ronda más o dos. Para terminar de, de, de explicar... Bueno, terminamos fase de batalla de dados, comienza el siguiente turno, batalla de cartas. Sale un 6. ¿Tiene 6? ¡Oh, tiene un 6! Yo también tengo un 6, ¿sí? Como tenemos 6, hay que desempatar. ¿Qué pasa? Si yo tuviera dos 6, ¿sí? pues directamente me llevo el punto. sí Si yo tuviera otro 6 por ahí, imaginaos, ¿sí? O ella tiene... Otro 6, señorita Wichus, tiene otro 6. No hay que desempatar, ella se llevaría un punto, ¿sí? se apuntaría a otro punto y se descartan las cartas. Y todo el mundo roba cartas. Pero en este caso, como solo había un 6, pues hay que desempatar. Desempatamos, tiramos dado, el que quede más cerca del 6 gana la ronda. ¿okay? Gana la fase. 1, 2, 3, 19 a 9. Ella sacó 9, está más cerca del 6, se ha notado un punto. Se descartan, se roban cartas. Se roban cartas porque hemos, porque hemos tirado. Si no, si no, si tienes el. el solo robas cartas si la usaste, esa carta, esa carta. Batalla de dados, terminamos el turno. Y terminamos la partida también, ¿sí? 1, 2, 3, 15 a 19. Gano esta ronda, esta fase, me anoto otro punto, sí, y así continuaríamos hasta que alguien tuviera 10 puntos. En este caso, hemos quedado 6 a 2, ganaría este bando de aquí, pero eh, pues habría que acabar hasta 10, que nunca se sabe lo que puede pasar. Un par de detalles. Si se empata. En cualquiera de las fases, tirando dados, nadie recibe puntos. Por ejemplo, si al desempatar el 6 con el 6, los dos sacamos un 12, pues nadie se lleva a punto. Si en la batalla de dados, los dos sacamos el mismo número, nadie se lleva a punto tampoco. ¿Ok? Pues que seáis felices, que comáis muchos turrones de almendra que son muy ricos... Mucha papaya y mucha patilla. Hasta luego. Nos vemos. Ser felices.